Eh, buen día, bueno, estamos acá para que nos cuenten un poco cómo es, digamos, eh, todo su trabajo en, en la educación mapuche en las escuelas. compuche, eh, Maymari, Kimelfe, mapuche, Kimelfe, mapuche, somo, Kimelfe, mapuche, buen chu, Maymari, Chilcatube, también, hay? Inchesta Eduardo Melillán, paligo y pillán. Paligo y pillán, Tamilov Tamilepun Bueno, buenos días para todos eh, Para los hermanos Profesores Mapuche que hay acá, profesora Y también un saludo para los estudiantes Que por ahí seguramente lo pueden ver En algún momento este video eh, Bueno, yo soy Eduardo y nací en Ulu Mapu Chile que les, ¿no? Y bueno, hace... Eh, Casi 40 años estoy acá, todo mi estudio lo hice en, en Mapo Argentina, Meo, eh, Neuquén, Guardia, Cipoletti. Bueno, eh, yo soy Eduardo y estoy en nivel medio ahora, eh, donde transmito lo que sé, lo poco que sé de nuestra cultura mapuche, de nuestro común que hemos adquirido a lo largo de la vida. Eh, sobre todo con los estudiantes, hablándole del respeto a, las, a lo natural, digamos, a los árboles. Y lo asocio, siempre tomo, asignatura como la geografía, que un poco tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, la geografía, el respeto a la naturaleza, de cómo estamos abusando de, de, nuestros, de nuestros elementos naturales. Entonces, bueno, yo le doy la... Las perspectivas desde el punto de vista de mapuche, cómo el mapuche respeta el río, ha al río antes de, de llegar. Mari Mari Compuche, hinché Fabián Epulés Pién. Bueno, yo vivo, me crié y okay. nací en Cipoleti, donde también he estado, estudié en la escuela primaria, secundaria. Soy profesor de historia recibido acá en la Universidad del Comú. Eh, y actualmente, bueno, he, he trabajado eh, como recién nos contábamos, ¿no? eh, Como todos los peñis, eh, todas las lamién que, eh, que han estudiado, eh, la mayoría hemos encarado nuestras carreras eh, trabajando a la par. Eh, y, eh, bueno, después de mucho esfuerzo siempre se termina eh, eh, de, de la, la carrera, ¿no? ¿Epu una maestra que te ayudó a reencontrarte con tu identidad, no? Claro, yo en la escuela primaria eh, comencé con, eh, con respecto a los números, estábamos aprendiendo los números, eh, y a partir de eso eh, eh, aprendí a los números en Según, y, bueno, mi apellido... Eh, tiene el número 2 dentro del, del, del, de, de lo que es el apellido, que es eh, Epulefun, Es el apellido completo, sería. Y bueno, y a partir de eso eh, quedó, eh, digamos, el bichito picando. Eh, y ya más grande empecé a buscar por eh, diferentes vías. Eh, y fui aprendiendo lo poco que también sé, como decía recién Eduardo. Lo poco que sé y las, las pocas cosas que uno va adquiriendo, las va volcando también en el ámbito educativo y en las experiencias tanto a nivel medio como ahora me toca estar trabajando en el nivel medio y otro poco en el nivel terciario, se van volcando lo poco que uno sabe dentro de esas experiencias educativas.